No tiene... ah, Miren no, quién no. está aquí, mira, Mi brazón, no. el perrito que acompañó al comandante Chávez en su cortejo desde la academia militar, desde la academia militar hasta, el hasta el cuartel, cuartel de, la de la montaña, montaña hace el 10 años. 15 de marzo del año 2013, ¿cierto? Un recorrido de 12 kilómetros, un recorrido histórico, mira, para y... mí es un hecho divino, cuéntame, ¿Qué es de la vida de él? que ha hecho todo este tiempo? Brazón ¿Dónde está lo está muy bien. Brazón está con nosotros, con su familia. Yo soy su mamá, su cuidadora. Él es un perrito de, de familia. Él está protegido por, por mi persona. Este, ¿Qué edad tiene él? Tiene 15 años y, y vive todo el día dándome besos. Está en el consejo el de la victoria, en el refugio de la misión Nevado. Puro beso, puro él beso. Él vive en el refugio de la misión Nevado. Él vive en la casa de mi mamá, donde nosotros tenemos allí animales rescatados de la calle. Y Ajá. funciona como un punto nevado ¿Y cómo fue que él acompañó el cortejo de comandante Chávez? Él se o escapó sea, del cuartel de, de la refugio. turística de San Bernardino Donde él hacía vida con otros perros que yo rescaté ¿Que era un refugio? Ahí, ahí funcionaba un destacamento De la Guardia Nacional Y yo estaba articulada Con ellos En materia de protección animal Resultó que brazón Cuando se presentó Que los guardias salieron a acompañar el cortejo fúnebre del presidente Chávez Dejaron el portón un poco abierto Y él se escapó y se fue detrás de ellos Mi sorpresa es cuando lo veo en la televisión Y mi mamá me dice Carmen Victoria se escapó Brazón Y yo lo veo en la televisión y le digo No lo puedo creer, iba a una tanqueta una moto Y nosotros, bueno, mira dónde va Brazón Pero bueno, nada, se dio, se dio ese hecho divino Porque es un hecho divino de ahí nació este, la idea de la creación de la misión Nevado. Después vino el movimiento animalista, acompañando esa idea de la creación de la misión Nevado, impulsándolo. Y después vino el decreto y el anuncio presidencial que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro en la creación de la misión Nevado. Y bueno, ahora nosotros dejamos de ser protectores de animales y ahora somos funcionarios en materia de protección animal. Qué interesante. ¿Qué tal? Mira, pero precisame, Brazón vive en tu casa personal o sí, vive en un refugio? Sí, en mi casa, ¿En, casa? En, en la casa de mi mamá. Y en el un casa. punto comunal de la Misión Nevada, correcto. donde también está en la propia casa. En la propia, propia casa. casa, sí, es correcto, es correcto. Mi mamá es animalista, tiene 74 años, ella lamentablemente sufrió una caída rescatando unas perritas que dejaron abandonadas en un techo y ella le llevaba agua y comida y sufrió esa caída. Nosotros, a pesar de que este, la gente decía que, de, que después que le pasó eso a mi mamá, cómo íbamos a seguir teniendo animales, ahora tenemos más. En aquel momento teníamos 11, ahora tenemos 24 rescatados de la calle en la casa de mi mamá. Ahí vive Brazón, nosotros somos una familia y tenemos... Eh, haciendo ese trabajo en como punto nevado allí por nuestra iniciativa en la casa de mi mamá. Mira, en en Brazón, Brazón... Cacrino. un mestizo ¿Cómo? es un mestizo que no, tiene por cariño, cacrino. Sí, cacrino, ¿sí? eso es comunitario vaya mezcla eso, <risa> eso es, es lo que, que tiene costumbre tiempo, acá de nosotros mezcla es, y eso más, es lo que mantiene fuerte, fuerte sí de raza sí, sí, sí no raza y aparte de que bueno él tiene sus cuidados adecuados realmente y igual que los de son. Caracas Mir, Igualmente... y, y comentado mucho sobre ese perrito que acompañó a Chávez. Sí, su... la verdad que ha Rayette. sido ha sido un impacto este positivo. Años, digo, ¿no? Sí, es un impacto positivo porque las personas lo recuerdan como eso que de lo que es capaz de hacer un, un, un can, un perro. Eh, Cuáles son sus habilidades, su, su amor, sus emociones, porque ellos tienen emociones. Yo hasta sueña. Mi es un sí, oriental. Brazón viene porque había un guardia que hacía vida en ese comando, donde yo tenía los otros perritos y a Brazón, que este, los otros guardias decían que se parecía a él. Entonces, mira, igualito a Brazón. Brazón. Entonces se quedó. se quedó Brazón. Y cada uno de los perros tenía un apellido de uno de los guardias. Muy bien. Sí, gracias. Eh, Brazón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? hijo de este cuido Te agradecido. Una foto de